Hola amigos, sean bienvenidos a esta emisión de La Voz de la Galaxia Aquí, como siempre, en La Voz del Pueblo MX Me da gusto saludar a Néstor, quien me acompaña como todas las noches A realizar este video de La Voz de la Galaxia Ya tienes tu bebida espirituosa por ahí Ay, like? no se ve, <risa> ahí está botella invisible, vaya tecnología Se va, ahí está no, ahí viene, estamos. Sí, claro, desde luego, no, no, no puede faltar la, la buena cerveza o por ahí algunos preparados, unos menjurjes, sobre todo cuando hablamos cosas del espacio porque desde luego que aunque suene muy intelectual hoy de muy presencioso de hacer muy intelectuales desde luego que estos temas son diseñados son pensados son platicados y desarrollados pues para que podamos nosotros pues desenvolvernos un poquito más claro que sí en una convivencia de miércoles por la noche porque les recordamos que la voz de la, la voz del pueblo en sus diferentes versiones se graba los miércoles por la noche y si usted quiere participar con nosotros no olvide dejar en el telegram de XHT web o en todos los medios donde la voz de la donde la voz del pueblo MX ya se encuentra dejar los comentarios para que también pueda participar con nosotros durante las grabaciones ya sea que por chat por el telegram incluso porque no aquí estar en cuadro con nosotros y compartir con nosotros desde luego una bebida así ya, ya sea una buena cerveza, un buen bacardí o lo que a usted le guste, no sé, incluso hemos estado tomando agua y jugo de arándano en estas ediciones, por lo cual no tenemos ninguna limitante si usted se quiere unir a nosotros en la voz de la galaxia, en la voz del pueblo, en la voz de Ultratumba y en todas las voces que vengan surgiendo a lo largo de todo lo que nos resta de tiempo, ya sabe que mientras usted se siga suscribiendo dando like, la voz del pueblo va a seguir dando mucho de qué hablar. Exacto. Bien dicho Néstor, bueno y ya está ahí amigos, eh, muy interesantes los temas que eh, tenemos el día de hoy Néstor, vamos a dar principalmente seguimiento a algo que ya expusimos en el video anterior, no quiero ser conspiracionista amigos, pero creo que tiene todo que ver ...con estos objetos que ya habíamos señalado en el video anterior... ...de las llamadas solares... ...pues que creen... ...hoy estamos... ...con la noticia... ...no sé si grave... ...pero sí preocupante puede ser... Eh, ...por esta... ahí están llegando las explosiones marcianas... ...ay perdón por las explosiones que se ven al fondo... ...es pueblo y cada que fallece alguien... Lanzan cohetes, entonces si escuchan alguna detonación, pues es por eso Ahí está, miren, más que nada eh, se tienen las noticias en tendencia Obviamente no todos los medios lo están cubriendo Pero está muy en tendencia en los medios que pueden ofrecer este tipo de contenido Que hay una mancha solar gigante eh, apuntando hacia la Tierra ¡Pum! Nos tiene la mira amigo, ¿qué te parece? Sí. Esto sin duda es como algo inesperado respecto al tema que habíamos platicado en semanas anteriores Imagínate, en, las semanas, en semanas anteriores platicábamos sobre estos objetos misteriosos que aparentemente atravesaban el sol y de un lado salía la llamarada solar, lo que viene siendo la parte de la corona del sol y salía muy intensivamente así explosiones Entraba el objeto, se perdía en el radio del sol, en el diámetro del sol y salía del otro lado algo Como siempre decimos aquí, no es que nosotros lo sepamos todo O sea, de hecho estas cosas son de esas cosas que no solo no las sabemos Nos cuesta trabajo imaginar la magnitud de la temperatura que se está generando en la fisión-fusión Y toda la energía que se está quemando en el sol para que a nosotros nos lleguen unos calurosos, no lo sé Temperaturas máximas de 50, 60 grados Y a lo mejor este, Toda esta energía y toda esa temperatura Y toda esa radiación que ya nosotros este, Con la atmósfera pues tenemos Un poquito más digerida y cosas así Pero en el sol, o sea, ya allá arriba Ya pegadito al sol, pues de qué tamaño Sería o cuál sería la magnitud de la temperatura Digo, es algo que A simple vista no podríamos Ni, ni imaginar, ¿no? Ni vislumbrar, ni nada de eso, porque imagínate Si hablamos ¿Qué es lo más alto que te podía ver aquí en la Tierra? No sé, magma o lava. Y, y, y no es como que te acerques nomás así a poner una pizza a la lava o a la magma realmente viva, realmente la que está saliendo. Son más de mil grados. Y si hablamos que, por ejemplo... 37, 38 grados, ya se siente el calorcito cuando tocas que al primo, que al tío acá en la frente para ver que tiene temperatura, imagínense muchos más grados, ¿no? O sea, el agua simplemente a 100 grados como borbotea y cosas así, quiere decir que cuando pasemos esas temperaturas que nosotros tenemos ya como manejadas, como entendidas, Ah, le acerco la mano cinco minutitos, cinco segunditos y se siente el calorcito y que no sé qué dicen los parrilleros. Imagínense una temperatura de esa magnitud y ahora imagínense esa misma temperatura saliendo de forma así explosiva del de sol. Entonces, ¿esto es peligroso? Claro que nos va a afectar de algún modo. Recordemos que en semanas anteriores platicábamos que estas explosiones y todos estos sucesos habían coincidido con algunas fallas que habíamos tenido, sobre todo aquí en México, con el Internet a nivel nacional. El operador que me digan, y si Telmex, los que sean, tuvieron fallas, entonces quiere decir que si sí hubo algún rango del espectro magnético o de alguna forma se vieron afectadas las comunicaciones por estas este, explosiones solares. Y si en este momento... Tenemos una mancha que el sol en esto está viendo directamente hacia la Tierra. ¿Por qué nos preocupa? Bueno, porque las manchas solares, conforme hemos visto a lo largo de muchas eh, muchos ejercicios digitales, sobre todo los que se replica en la esfera del sol y las manchas solares, porque las manchas solares es como que va saliendo la energía en el sol ahí y conforme se, la mancha se va a generar, ahí va a salir una llamarada. Y si ahorita tenemos una mancha gigante que imagínense, este, voy a usar un ejemplo, esta bolita que tenemos aquí es el sol, y la tierra la vamos a ver por acá lejos, y si una mancha solar, es una cosita que se vemos aquí y es visible, quiere decir que la tierra cabe dentro de esa mancha solar, entonces es algo enorme que en estos momentos está... Pues peligrando lo que vaya a pasar, si de repente de esta mancha solar tan enorme sale una llamarada solar y viene hacia acá. Digo, tenemos la magnetosfera, la estratosfera y todo eso que podría, en un dado caso, evitar cosas como radiaciones, rayos gamma, rayos ultravioleta, rayos que podrían como... Pues sí tener ciertas repercusiones uh, en la vida y, eso, y todo eso Pero la parte de los satélites, la parte de las comunicaciones Que ay, se me movió la cámara Es lo que desde cierto punto de vista podría dejarnos más eh, vulnerables Están afuera en los satélites Entonces, si de repente esta mancha nos manda una llamarada O, o hay una explosión, a lo mejor ni siquiera una explosión que veamos Una explosión de magnetismo o de algún rango que no sea detectable ni por los instrumentos, ni a simple vista, ni nada de eso y de repente nos quedamos a oscuras otra vez hay un peligro latente no quiero ser esa persona de no existe, no sé qué hasta que lo comprobemos pero a final de cuentas recordemos que no hay información oficial hemos estado navegando en la parte de la página de la NASA a ver qué encontramos al respecto hemos estado buscando en los canales que manejan este tipo de temas y pues este parece que no se ha tratado con la debida pues no sé si llamarlo seriedad pero la intención de saber qué es lo que está ocurriendo en el sol como para que digamos ah, es es normal es parte de un ciclo de cada x tiempo surgen estas manchas solares estas llamaradas y entonces no va a pasar nada nos quedamos más tranquilos, pero recordemos que desde 1979 más o menos se viene platicando de una especie de cinturón de fotones, si no es que ya pasó o a lo mejor no nos toca verlo, que nace precisamente en las llamaradas solares y que son los fotones, bueno los fotones recordar que es como la partícula de la luz. O sea, todo lo que es luz son los fotones Y se supone que este cinturón de fotones va a salir desde el sol Va a cubrir la tierra Y nos va a dejar en un periodo de oscuridad O sea, vamos a volver a la época del oscurantismo y cosas así Sin electricidad, sin comunicaciones y sin todo ese tipo de cosas Entonces, eh, pues sí hay que como, digo alarmarnos de un suceso cósmico de esta magnitud Pues, digo, está como raro porque a lo mejor ni siquiera lo podemos como captar que qué diablos está pasando Pero estar informados, no sé, digo no les estoy diciendo que sean conspiranoicos Y escondan latas de atún y entierren oro y cosas así Pero sí hay que estar como informados Porque si de repente ahorita no estamos como preparados de que se nos vaya a ir el internet Se nos vaya a ir el teléfono, la luz, etcétera, etcétera pues no estamos nosotros teniendo una, un plan de contingencia y que siempre hemos estado platicando como que ¿qué hacemos? o ¿qué es? me pongo un bloqueador solar de, deja tú de 50, de mil porque pues viene radiación, viene todas estas cosas y, y, y cómo está afectando al clima por ahí hay unos loquillos que dicen que no hay cambio climático no sé qué, desde luego que a nivel tierra pues esto estamos viviendo el cambio climático y toda la parte de la contaminación cómo va a funcionar ahora que tenemos esta mancha solar que tenemos esta amenaza inminente por decirlo de alguna forma que viene desde nuestro astro rey hacia nosotros y que está apuntando en este momento o qué, o qué, o qué va a pasar siempre lo decimos, puede que no pase nada o puede que no pase durante este periodo de conciencia que tenemos como humanidad y si ¿Qué hacemos entonces si sí está ahí interesante el tema, porque a final de cuentas, como siempre lo decimos, si no lo están tratando los medios, si no lo están tratando los medios convencionales, lo, los canales de ciencia que podrían estar enfocados a este tipo de cosas, pues hay que levantar la voz. Oye, ¿qué está pasando? Investiguemos, veamos, preguntemos y desde cuándo está ocurriendo y cuánto tiempo llevamos así y qué, y qué, y pues qué, qué vamos a hacer. Digo, afortunadamente... Pues yo ya me hice de mis dos cajas de 24 cervezas para estar preparado por cualquier cosa y, y pues sí, o sea, el problema aquí es que no sabemos que haya un plan de contingencia, olvidémonos de México, o sea, México ahorita estamos con el presidente desayunando tamales de chipilín y no sé qué tanta cochinada, pero a nivel mundial, porque a nivel mundial, pues si tenemos las empresas, las comunicaciones y todo este tipo de cosas y, y imagínense, por ejemplo, si la empresa, no sé, de su empresa de Afore o su empresa en la que usted tiene su lana y quiere sacar un dinero en ese momento se ve afectada por estas incidencias cósmicas de comunicaciones, pues va a haber un problema. Es, todo está montado sobre la famosa nube, sobre servicios web de Amazon y, y, y que estas cosas ajenas a todos ellos de repente afecten las comunicaciones, pues va a haber repercusiones en muchas otras cosas y lo primero que se me ocurre es que si quieres, si tienes por ejemplo tu Afore o tus ahorros quieres usar la aplicación y no se puede, va a haber problemas muy serios Sí, eso y más. De hecho, ya se ha documentado en ocasiones pasadas, eh, pues la quema incluso de, de redes completas de tendidos eléctricos. Esto más al norte, eh, en Alaska, en estos países que están más pegados al polo, porque pues si recordarán las clases de geografía en, las, en la secundaria, pues la tierra... Tiene un escudo magnético que, que, digamos, desvía estas partículas radioactivas, principalmente a, a las orillas del, de los polos, ¿no? Entonces, por eso también surgen las auroras boreales y todos estos fenómenos que, pues, principalmente manifiestan esa radiación que va chocando en contra de la magnetosfera y gran parte de los gases se ven alterados también eh, por esta... ...colisión inesperada... ...de hecho es tan impactante... ...bueno me lleva a pensar... ...yo siempre saco una película ¿no? ...pero me llega a pensar a esta película... ...no sé si, si la recuerdas... ...una que se llama Presagio... ...que es con Nicolas Cage... ...que habla precisamente de que es como... ...bueno in, incluye ahí también temas de alienígenas... ...que vienen como a ser el rapto... ...que estaba en la profecía de Ezequiel... Eh, vienen a salvar a algunos niños, a algunas personas, como para llevarlos a otros planetas, eh, posteriormente para colonizarlos y repoblarlos, ¿no? Eh, pero aquí el tema científico, pues es que una super llamada solar ocurre y pues quema toda la atmósfera, ¿no? Entonces realmente no habría ni siquiera dónde irse a esconder, aunque te fueras al centro de la Tierra, eh, Hicieran cuevas, como ya ha estado comentado también al, en algunas eh, civilizaciones antiguas que se hicieron civilizaciones o ciudades al interior de las cavernas, de las cuevas. Hay muchos eh, vestigios que en todo no menos, se entiende por qué estaban ahí dentro este tipo de asentamientos. Eh, se puede decir que puede haber sido por o tanto frío o por tanto mucho calor que existiera en esos tipos de circunstancias o fenómenos que ocurrieran por estas llamadas solares, si son naturales si, sí, me lleva a ser un poco escéptico al tema de que esto es un, una cosa natural por lo que vimos documentado en los videos anteriores de hecho yo le seguí dando seguimiento en eh, la página del Soho y ah, seguían apareciendo estos cuerpos ¿no? una y otra vez una y otra vez de hecho, por ahí este, hubo alguna caída de los días que les mostramos en el video anterior. Como que ya no estuvieron disponibles en un tiempo. Ahorita ya están. Pero un tiempo como que los sacaron de, de la galería, ¿no? Para que les pueda consultar. Es preocupante. Sí, realmente no sé qué podríamos hacer. Si llega hasta el nivel nada más de quemar toda nuestra tecnología. Yo creo que habría que recapitular... El tema de, de si esto nos va a parar siempre, habría que entonces reinventar la tecnología de comunicaciones. Y no sé, voy a decir un disparate, volverlo orgánico. ¿Cómo orgánico? Eh, me refiero a la idea, por ejemplo, que muestran en Avatar, ¿no? Que el, el, todo el bisel y todo lo que va debajo de los árboles, las raíces... Todo ese entramado, al final de cuentas, es una red, es una red orgánica, ¿no? Los organismos orgánicos como nosotros no son afectados, entonces se me ocurre a mí eh, una investigación botánica de algún tipo de, de planta que tuviera esta propiedad comprobada de poder transmitir datos a través de sus raíces, tal vez hacer un tendido de, en canales o carreteras al principio, alrededor de los árboles y... y probar un tipo de red orgánica, ¿no? suena bastante loco, lo sé, pero yo creo que estas que no están basadas en silicio eh, podrían funcionar de esta manera. ¿no? Bueno, eh, se vale imaginar también amigos, ¿por qué no? Dentro de este tema de las comunicaciones no está todo escrito, creo que eh, como ha surgido la humanidad, nuestras eh, cuestiones de... De microelectrónica, de todo el tema del silicio que es tan vital para estos componentes, de todo lo que se utilice y si puede ser quemado a través de estos impactos alrededor de la galaxia o del, del modo en el que la humanidad comprende esta eh, tecnología, de cómo ejecutarla. Este, pues yo no he visto ninguna otra eh, tecnología. Al menos que esté exenta de este tipo de interferencias. Solo tal vez la tecnología analógica o mecánica, ¿no? Que es a través de movimientos perpetuos o movimientos generados por una fuerza aplicada. Ya Tesla tenía algunas investigaciones al respecto de máquinas que se alimentaban de energía eh, espacial. o ¿Cómo se le llama ese tipo de energía? ...que está cayendo del espacio todo el tiempo... ¿no? ...todos esos... ...esas lluvias precisamente de electrones... ...y de otras manifestaciones de energía... ...que caen a la Tierra todo el tiempo... ...se podría aprovechar... ...yo por lo pronto... ...si no hubiese un protocolo... ...y creo que no lo hay por parte de los... ...estados, por lo menos México... ...no creo que tenga un protocolo de decir... Eh, ...vean una llamada solar... ...prepare un kit de emergencia... ...medicinas básicas... ¿Y comida para cuánto tiempo te gusta que podamos eh, almacenar dentro de una casa sin que sea un desperdicio? ¿Comida para un año? Más o menos sí, pues son lo que los no penecederos, latas de atún, conservas y ese tipo de cosas tienen como sugerido que deben de durar. Entonces sí estaría como que tener el guardadito ahí de eh, atún... Eh, frutas en almíbar y cosas así en latas para que en este caso pues, se con... tengamos como el guardadito porque si sí está vamos estamos viendo los dos extremos puede que no pase nada y hay que bonito se ve el sol con su manchita le sale unas pequitas ahí al sol al que siempre dibujamos con una sonrisita ahora le ponemos unas pequitas se ve muy lindo pero que tal si hay que dibujarlo de forma furiosa en este momento y nos quema no solo las comunicaciones sino que el viento solar se puede llevar la atmósfera como cuando le soplas a la vela del cumpleaños. O sea, estamos uh -huh. hablando que estamos, si sí estamos lejos, estamos a 8 minutos en velocidad de 300 mil kilómetros por segundo de velocidad, son 8 minutos lo que se recorre de luz, estamos hablando que es una distancia en magnitudes estratosféricas, vamos a es decir, inimaginable, ¿no? Pero si una llamarada solar de esa magnitud, de repente el sol dice, ay, espérame tantito, y fúmbale. Estamos hablando que se va a llevar la... Magnetosfera, la atmósfera, la hidrósfera y vamos a quedar pelones, ya le pasó a Marte O sea Marte por ejemplo, eh, lo que vemos en Marte en estos momentos pues es que no pudo retener su atmósfera No pudo retener su hidrósfera y pues se fue toda, entonces la, lo poco que quedó pues es muy similar a la Tierra Los estudios han confirmado que todo ese tipo de, de, de compuestos en la atmósfera marciana pues sí llega y se parece mucho a lo que había en la Tierra, y si en ese momento a nosotros nos pasa similar, pues diablos, ya ni los ni los casquetes polares tenemos sanos, o sea, estamos hablando que si al calentamiento global que estamos provocando nosotros, que sube un gradito, dos grados, lo que sea, este, está derritiendo los glaciares, Ahora imagínense que de repente el viento solar diga, fúmbale, adiós, adiós océanos. Digo, estamos hablando de un super extremo, ¿no? Cataclismo. Un cataclismo nivel Hollywood, entonces, pero sí sería como peligroso. Confiar en el gobierno mexicano, ay, híjole, estamos hablando que... Tenemos un líder que se quiso defender con estampitas de un virus este, global, ¿no? Entonces, no podríamos, como nosotros, pensar que haya algo en México que dijera tú, prepárense, ¿no? Vamos, ni siquiera las instituciones este, científicas como el CONACID, o el Politécnico Nacional están como que contemplando un poquito más allá. Digo, estamos hablando que el CONACID está castigando a sus científicos si critican al gobierno. Entonces... No hay para dónde hacernos, tenemos que buscar otra vez las herramientas afuera, en otros países, por ejemplo, el telescopio de Soho, bueno, lo que tenemos aquí, que hemos presentado aquí en La Voz del Pueblo de Soho, pues desde luego que nos está dando esta información y la actividad ha estado muy, muy constante, entonces, si es como de preocuparnos, guarden sus latas de atún, guarden sus conservas, eh, medicina... medicina. Medicinas, este básico Para acetamol y cosas así Que tarden un poco en caducar Pues sí, más o menos un año Porque si de repente algo ocurre Digo, estamos hablando que las CFE, cuánto tarda en ponernos La luz cuando, nos, cuando se les cae un cable Ahora imagínense Que algo que ni siquiera van a entender O sea, estamos hablando que ah, Por favor, ¿no? Entonces Si llegara a ocurrir esto Esperemos que no Estamos en un noventa y tantos por ciento que no pues si llegara a ocurrir en ese 1% o 2% que llegara a ocurrir pues tener preparados estos elementos no le estamos diciendo, ay sí, su quita su supervivencia y no sé qué y ay hoy no traje mi audífono de, con luces para el corro de de, de, de, niños, de conspiraciones pero es importante incluso que se prepare digo básico a nivel de por ejemplo los que vivimos aquí en playa en cerca de las costas, pues siempre tenemos preparado que la maleta con los documentos, que agua, agua potable, este, latas de atún y conservas, desde días antes estamos como preparados, entonces si usted a lo mejor vive en una zona, en una zona muy urbana donde hay el, todo eso, electricidad y depende mucho de las comunicaciones, y sobre todo de las transacciones bancarias que requieren en celular y esas cosas, pues a lo mejor considere que no se van a poder hacer en estos periodos y que de repente va a haber fallas en internet. También, eh, ¿cómo podernos, como prepararnos a esto? Hay las páginas de Telmex, de Easy, eso tienen su cobertura, ¿no? Y van como reportando donde hay fallas. El día de hoy hubo reportes de fallas en Monterrey, eh, también hubo reportes de fallas en Guadalajara y cosas así, entonces... Si estamos al pendiente de eso, ya vamos a saber más o menos cómo interactuar. ¿Por qué? Porque imagínense que tienen que hacer una transacción, un pago, sacar dinero del cajero, lo que sea, pues si no lo pueden hacer en ese momento porque no hay internet de forma normal o de forma cotidiana, ahora imagínense bajo uno de estos eh, percances o de uno de estos, es que no me gusta llamarlo como percance, como pues sí, sucesos naturales que vienen desde el sol. Exacto. Bueno, de hecho, yo creo que si fuera algo tan grave, ya la economía se vería desmantelada por completo y sería un Corre, corren y sálvase quien pueda. <risa> Realmente, este, pues también es eh, pensando en esa cuestión. Ya se hacía mucho en, en las décadas de los 60s y 70s por las guerras. La gente en Estados, un en Estados Unidos por lo menos empezó a crear bunkers. Eh, subterráneos en sus casas, para prevenir este tipo de, de ataques, por lo menos del mismo hombre, ¿no? que serían sus eh, bombazos nucleares, todo ese tema del bombardeo, pues les aconsejaban, o bueno, la voz popular también decía, genérate una guarida, ¿no? algo donde puedas sobrevivir cierto Número de tiempo Realmente pues si se va la atmósfera Es game over ¿no? Se acabó Todo el tiempo para La humanidad por lo menos